Se vive con el acelerador puesto desde la mañana hasta la noche. Y eso arruina la salud mental, la salud espiritual y la salud física. Más aún, arruina y destruye la familia y por lo tanto la sociedad. El séptimo día descansó. Lo que los judíos tenían y tienen, ¿no es cierto?, los observantes, como sagrado cumplir el Shabbat. El sábado se descansa, un día a la semana, al menos eso, para la gratuidad, para dar culto a Dios, para estar con la familia, para jugar, para, para hacer todas esas cosas. No somos máquinas. Y a veces, cuando se vive una vida tan acelerada, se pierden los gestos más humanos. El marido se olvida del día que conoció a su mujer como novia. Los padres se olvidan de acariciar a los niños o a los abuelos porque no hay tiempo para la caricia, no hay tiempo para la ternura, no hay tiempo para gozar la vida que es tan linda.